The oh tengo otra reseña más de Morphe esta vez es la paleta 39A esta paleta bastante viejita lleva como un año ya en el mercado al principio la sacaron como tiempo limitado y la sacaron del mercado y yo me quedé con las ganas de tenerla, entonces cuando decidieron otra vez ponerla, me emocioné porque yo no lo pensé dos veces, así que la compré antes de que se fuera, no se ha ido todavía por si acaso, pero yo la compré porque tengo miedo de que se vaya, así que esta paleta, se la voy a enseñar, es esta hermosura de paleta, es la Morphe 39A, como pueden ver tiene más colores neutrales tirando un poquito a frío, aunque también tiene algunos cálidos, pero está súper bella también, y en realidad mis amores yo la compré porque tiene un rojo ahí brilloso, bello, bello, bello y unos azules preciosos, otra paleta donde puedes hacerte muchos looks, esta paleta me salió en $34 dólares y como pueden ver es así negrita completa también parecida a la de James, pero sin nada de satinado, así toda mate, y también trae un papelito con sus nombres aquí Vamos con el swatch para que vean los colores que tiene esta paletita. Le voy a hacer swatch de la primera línea. Un poquito polvoriento. Ok, estas son de la primera línea, así que vamos con la segunda. De la tercera línea de colores, de la área de transiciones que son más grandes, tenemos este colorcito. De la cuarta línea tenemos la área de los azules y verdes. Así que voy a aplicar el primero. Ahora vamos a ir para la última línea que son azules tirando marrón y negro. Esto es un azul como azul clarito, pelado. <música> Miren mis amores, todos esos colores que esta paleta tiene. Tiene para quedar también muchos looks. Áreas de transición que son las sombras que son más grandes. Colores que son mate mayormente son marrones. Y los brillosos que son dorado, cobrizo, es rojo, el verde. Los azules. Los azules tienen unos colores preciosos, preciosos, preciosos. Así que esta paleta vale la pena por 34 dólares. O sea que vale menos de un dólar cada sombra. Porque trae 39 sombras y esto vale 34 dólares. Así que yo digo que vale la pena. Son bastante pigmentos cuando lo estaba haciendo swatch sentía algunas polvorosas, igual como la de James Charles, pero vale la pena esta en realidad por ahora. No he lo probado los ojos, así que pronto lo va a hacer un maquillaje con esta paleta, porque estoy de usarla. Pero estaba con la de James Charles, lo cual pues no he utilizado esta todavía, estoy ansiosa de utilizarla. Pues bueno mis amores, espero que les haya gustado esta reseña de los swatch de la paleta de Morphe 39A. Les digo mis amores, vale la pena, sus colores son preciosos. Pronto va a ser el video de maquillaje con esta paleta, así que no. No olviden darle a la campanita, activarla para que no te pelas ningún video y veas este tutorial de esta paleta. Y nos vemos en un pronto nuevo tutorial de esta paleta con maquillaje nuevo. Bye.